Pues la comunicación con los adolescentes eso, no es sencilla, ya lo hemos dicho, es complicada, pero mmm, hay una serie de errores que cometemos frecuentemente, no solo los padres a la hora de relacionarse con ellos, sino también el resto de los adultos, los profesores también, cometemos esos errores y eh, existen como tres, tres formas diferentes de relacionarnos con ellos. Una forma donde nosotros somos la autoridad, tenemos claro que somos la autoridad y ejercemos esa autoridad eh, pues sobre todo eh, proponiendo una serie de normas y planteando límites y sin negociar es una manera de eh, de no dejarles a ellos hacer nada, de no darles libertad entonces esa forma de, de educar o de relacionarnos con los, con los alumnos y con los hijos pues tiene una serie de eh, y de contrapartida y es que muchísimas veces lo que sucede es que esos niños pues terminan rebelándose contra esa autoridad y eh, haciendo justo lo contrario de lo que esa autoridad pretende. Eh, en el otro extremo se situarían los padres que mmm, prácticamente dan plena libertad a, lo, a los hijos y los profesores que dan plena libertad a sus alumnos y no plantean límites ninguno. Eso evidentemente eh, evita enfrentamientos con ese alumno y con ese hijo no vas a tener problemas, ellos van a hacer lo que quieran pero tiene también como contrapartida el que en un futuro esos chicos pues a lo mejor no saben bien dónde están los límites y puede que caigan en una serie de conductas de riesgo, eh, de consumos no adecuados, etc. Y en el punto medio de, de, de esos dos extremos que hemos hablado se encontrarían los padres o los profesores también eh, que se llama, que son aquellos que ponen límites pero que consensúan esos límites con, con los alumnos o con los hijos. Son aquellos que eh, saben que ellos todavía no tienen eh, capacidad para autoimponerse esos límites, entonces los pone el adulto, pero eh, de forma consensuada. Es una persona que además está ahí para cualquier problema que surja, eh, sabe escuchar, eh, es sensible con las cosas que le pasan a ese hijo o a ese adolescente y entonces consiguen cierta complicidad con, eh, con el hijo con el, eh, con el alumno y desde de esa complicidad surge pues, una mejor educación y una educación más sencilla, más fácil.